Una radio que no se escucha, que se siente. Un cómic que no se lee, se oye. Una radio sin estudio y con infinitas locutoras. Narraciones colectivas desde cualquier lugar del planeta. Una radio universitaria sin universidad. Y un aparato que permita sintonizar todas estas locuras. Si quieres colaborar con alguna de estas propuestas para inventar la radio del siglo XXII, entra a medialab-prado.es y apúntate antes del 23 de mayo. No imagines el futuro de la radio. Constrúyelo en el taller Radiolab. medialab-prado.es Antes del 23 de mayo.